Hoy sí, ¿verdad que no comemos? ¿Nunca, ¿Nunca habíamos comido pescado? No, es que es salado. El pescado es como comer oro. <risa> es como comer aceite. <risa> es que tu pescado es Luca? lucas. Soy tu pescado. <risa> ¿En serio? <risa> Lo voy a disfrutar. <risa> Lo voy a saber. Ah, ya. ¿Tú le pagas, ¿tú le pagas la, la, la peluquería y la uña a la Parincesto? A no le pago nada porque todo es muy caro Te <risa> la, la No, a Parincesto usted paga ella. Esa es la idea es la idea si de que el hombre te mantenga o te pague Es como del año uno. del año 1 Ya esos tiempos. Pero ahora claro, se ha hecho un el agua de la Chuberloy ¿no? y yo conocí una ¿no? loca que es tuberlois. ¿no? Sí, pero. Pero yo no pago, por supuesto. Ponte tú. Cacha, mi, mi papá voló. Ponte me tú. No tiene preocupado el Spider-Man. Pero es que ponte tú a mí me. De repente hemos ido a comprar con el Francisco. ¿También? Y. vámonos a media, vámonos a ver. Ya, yo llevo esto y yo pongo esto otro, listo. ¿El resto? Pero los ¿los y yo voy a la casa y de repente a mí no me gusta llegar con la mano vacía dice no, no te preocupes, no te ahigues, nada". y nada no". Yo siempre llego cuando a un lado me invitan, llego con la mano vacía Y con alta hambre y gané todo <risa> Pero si soy un poco. yo no <risa> Pero bueno, que importa, un pico bueno el el protocolo de llegar con la mano <risa> Llego con un vino para tomármelo yo Yo me voy relieve es un vino, pero es para mí. Ah, consumo personal. Sí, bueno, me ha pescado, me encanta el pescado. No, yo voy allá. No sea una bebida o cualquier cuestión. No me carga. Pero hay minas así, por lo que se buscan locos, así como para que le para la lanza de pelo, para hacerse la uña, para comprarse ropa. Para ¡De verdad! No un, un pendejo grande que todas las edades. Esto es un buen aprovechador. Yo ¿no? conoció sí. sí. bueno, el sí, logo de trabajar acá. Que pagaba. Sí. La cárcel le salía una zapatilla. Sí, ¿Y esa? Sí, esa es lo que lleva la madre Fritonga. Y tongam con. <risa> o sea, bueno, le dijo a un cocinero que tenían Vamos al motel, yo, te lo, yo lo pago Y al otro huevón le decían cuando iban a acostarse que le comprara zapatitos o esa cara Qué plata ¿eh? Que era tonto el otro porque como era carente, le costaba el tema amatorio Entonces pagaba pues bueno. Pero ese huevón era, es que es es bueno. era, era viejo y era duro, weón, duro No le llegaba a era duro es que yo creo que cuánto le sacado al pancho Nada. ¿No? No, no qué bueno, para sí. no es que vamos como a media pues es, bueno, es que el, te, el tema de Lucas para nosotros no es tema porque cuando tú la otra vez fuimos a Valpo ya empecemos que él, él paga la benzina por los y pues, los peajes yo no en ese sentido no me no me pide nada a ver, chaval, más salario, pero allá igual yo compraba cuestiones, después me, tú yo compré, no sé, eh, la empanada no. ya ahí después él va y compra churros. Después eh, compré cosas para el desayuno. Ya él después compró otra cuestión. Y como que nos vamos así, pues. Igual después pasábamos a la vecinera y me decía, querían y decía no, gracias. Porque tampoco, tampoco me gusta hacer pato así como, ay, ya sí, cómprame de todo, así como.. Pero sí, hay locas que agrasan con el como ¿Cómo que? No, dame nombres No, pues yo entre pega y todo he conocido a la persona Bueno, yo conocí a una loca de la chica, ella su sugar. Mi, ¿Mi primera suegra, pues? ¿Mi primera suegra? Vieja, pues si ahora tiene cuántos, más de 50 años, va tirando por los 60 ya Si va cerquita y wea que hasta el día de hoy yo sé que la, yo la vi, po. que pega que había con los jefes. Y le pagaban para pagar el arriendo, para comprar gas. Pa. Y era netamente... ¿Y se ponía, se ponía con la culata? Sí, pues. Era netamente eso por plata. Igual era fuerte porque después llegaba cortando así como... ¿Es, el, ¿Es la mamá del loco? Del mm. loco con razón, te el Así como, después de hoy, sí, me, el tipo me dio asco y, de, y como que aparte, así como que si vaya a ser una cuestión, haces viola por último. Te la contaba el hijo. Y de repente llegaba contando. Cuando yo llegué recién a esa casa, tenía una pareja, por decirlo pareja, muchas no funcionaban en el tema de cama. Y, y lo tenía y netamente era tipo pagaba el viendo, la luz, el agua, el gas, la comida Y claro, pues en las noches de repente a las 2, 3, 4 de la mañana no. Era Eran, la... no, ojalá fuera eso, se armaban las feroces peleas ¿Por qué no? Porque él quería y ella no ¿Le pues. dabas con loco? Sí, pues Y como que, es como, ¿sí? Como quiera, las feroces peleas Con pues la misma historia, porque Y después el tipo se terminó muriendo pues obviamente sí. porque la loca no quería nada claro bueno, parte pero de... nunca fue pero nunca nunca pasó nada nunca y no, no jamás po. no po. y eso es que el Mucha tipo buena. yo al tipo yo después lo encendí porque el tipo pagaba todo y... y ella ni siquiera lo ha pasado o sea me sí, encima estafado. me hacía pagar pero harto bueno no lo puedo pagar por ser un ¿no? viejo y acá ya. La por cacha, por cacha porque la ha pasado estaba enamorado de la señora y... pero te digo, hace años atrás, pues yo tenía cuánto, como 19 años ya a ti. ¿Han pasado su año? A mí la loca me vacunó, pero me vacunó con. Pues yo era raro, porque cuando estábamos en pareja, como que yo entendía que me iba a volver la loca, pero después, pero puede haber una cosa, porque de Y después yo tenía una relación a y la loca en la más vieja me Y después me empezó a comer todo. Tiene que lavar sube. Primero no tengo plata el Segundo no lo tengo. Antes tuve lo otro día el pacho Cuando fue para mi casa me dice... Yo lo quedé mirando y le dije no. manténme No, me dice... ¿Qué es el pancho de tu pancho? El pancho, No, te, eh, no tení, te voy a comprar una tele. No, la voy a comprar yo. voy a comprar a mi jefe. Uh, <risa> después me dice.. Mira, sabes que no te van la tele porque es muy antigua, no te voy a cagar con eso, ¿no? Porque después, Esa weá no te sirve para nada. Después me dice.. Mira eh, lo que me dijo, uh, Ah, una estufa, yo le dije, no. Tampoco. Uh, en el momento que yo no la pueda comprar, la voy a comprar. No, no. Después esta de la sacan en casa ¿no? Me dice, no, es que soy orgullosa Yo le dije, yo le dije, pues, dije que en mi relación anterior pasó que el, este tipo tenía tele Y era para la casa y la weá y después va y se la lleva, pues A ver, pues, que así pasó y, <risa> y, y yo le dije, no, yo le dije, no, es de orgullosa, pero me gusta a mí comprarme a cosas Sí, porque después terminó la weá y se a no llevarla Sí, y yo, paso. Afortunadamente sí, pues, que... la barifícton igual era... Igual los dos no, éramos clever dentro de la locura que se rompó Nunca llegó tanto. Pero yo también igual me hecho ¿sí? Y estar remantelando una casa, weón. ¿sí? Encima que... la casa es para mi hijo. ¿Y parte con mi ex? ¿Quién me llama tanto? Ojalá que sea. A mi exacto estar... estar... Mi ex hasta el día de hoy así como.. Eh, habla, habla muchas cosas y ni siquiera sueltan así. pareja pues llegó donde la hermana y que dijo que él siempre me había mantenido y no sé qué cosa, y estoy dijo, wow, no, ojalá Pero que la, no la gente, gente. siempre va a hablar, güey. Bueno. ¿Por qué le preguntas? No, pero voy pues, al hecho lo que decís tú, po. Que después se sacan todos los trapitos al sol, así como, como que se lleva. Aparte se llevan todos. <risa> sí, po. Entonces... No. Pero hoy en día, como que Puta, yo igual me. Puta, no sé, igual es más zorro, Te aseguro con algunas cosas que son. para que no te mantén la casa, por. Sobre todo las mujeres, por. aunque suena feo, pero hay muchas mujeres que. es que las mujeres de por sí somos más. ¿Más que Más envidiosas, más. no sé. Pero yo no, con... yo no sé es que yo, no estoy... yo no conozco a ese tipo, Ay, siempre me menciono... Yo me imagino que eh, eh, por para a Egipto igual me cuente que. El... Igual... Como que hay... ¿Cómo? Oye, la empezaron a jugar en la pega, porque la loca había hecho actividad para los niños. Y las otras buenas, no. El nivel de mediocridad también. Bueno, es que también, ah. por está en un mundo... Ponte tú... Por pega, que donde remuneran más, cachá, pero el ambiente igual es medio todo, sí, lo porque... está tal, todo lo que es estatal, todo lo que el Estado siempre hace a mí, medio, creo... Es como... que las la mujeres de por sí tus hijos de puta de por sí las mujeres como que te decimos no pero sí de repente somos para hacer ah, mierda para ser mierda bueno, somos terribles la otra vez por mi la señora del, de mi cuñado me miraba feo me mira raro y qué quedó esa es como... yo creo que se comete su hijo y me dio tú... la sensación así como lo lagas así y yo le dije, después le contaba al Pancho y me decía, no, si sí, déjala si sí, ella es así, y me dijo, y como que en la casa no le agrada mucho a ella, porque por lo mismo. Se pasa como unos tres pueblos. Sí, pues, igual tú sí estás ahí con los donde tú suelves, igual tienes Pero ella es, como, ella es como pintamona. Sí, es pintamona y es muy flaite, pero flaite, flaite, pero flaite, o sea, flaite. Para chupar hasta el agua floreta, de verdad. Mm. Y a mí, igual me miran distinto porque yo ni tomo, pues. mm. no que con la competencia que tengo. <risa> se, ni... ¿no? ¿Ah? se comerá de tu cero, no se comerá de tu cero. Ahí me dio la sensación, una sensación mega rara. No, es que de... yo, yo, si me lo preguntáis de afuera, es como. La mina es como quiere ser solo ella No quiere que haya nadie más Como media territorial Eso, que, como que los suegros son de ella y que a ella le tienen mucha buena, que a ella le tienen mucho cariño, que a ella todo Claro, y que llegue alguien, al, el polo opuesto a ella, que no es pintamono y que no toma ni nada Debe, ser, debe hacerle ruido Creo yo La mina es muy pintamono, te juro De verdad en ese sentido y creo que le ha hecho unos uno escándalo por cero al, al marido ¿Cómo? Me contaba el Pancho que sí porque es cuática que le ha hecho eh, chavos de cero igual que la otra vez cuando fuimos a su casa Ya eh, ella toda costa le dijo que ella, para, como para tenerlo más seguro todavía, eh, ella de una u otra forma se, lo iba a agarrar para casarse con él, porque así lo, así lo podía tener más seguro. La loca. La mina, o así como... Y después le decía... Pero esas weas son weas antiguas son Yo le decía como al como... antigua mexicana y, y como que la mina así como, no, es que yo quiero tener un hijo, pero este no quiere, y yo sí quiero tener un hijo de él y no sé qué. No es que si la loco no quiere tener un hijo de con la loca por algo, pues... Y así como que así como que le decía al Pancho, pero como tanto la mina si uno quiere tener un hijo con la persona, se va conversando con el tiempo. Y si te querís casar, la misma historia po tampoco podéis estar así como oye tenéis que casarte conmigo oye tenéis que tener un hijo conmigo ¿Cómo también si sí, lo dijo lo dijo y que la gente que quiere tener hijos tiene que tener hijos porque quiere pero pero cuando te lo eh, así te empiezan a presionar no el buen es que no quiere tener hijos que no tenga hijos porque un hijo igual una buena pega que es, es muy, muy fuerte para mí no, no sé si tanto para el hombre porque el hombre se empieza a hacer el largo descansado. En mi caso nosotros lo conversamos con el Pancho y él me dijo por el momento no, y yo le dije yo creo que por mi lado tampoco porque por el proceso del mío, de mi hijo es como, pues, creo, creemos que no es el momento aparte llevamos poco tiempo, pero me dijo si llega a pasar en algún momento que quedáis embarazada y que como pues yo estaría contento y feliz. pero por el momento pero son temas que uno va conversando o... sí, pero... sí de una otra forma por lo menos el tema de los hijos sí o sí pasa Pasa, es un, es un tema que hay que conversarlo siempre Pero... Pero la mina así como que a toda costa que quiere casarse, que esto, que lo otro Es como... Si sí quiere casarse, tan rápido Es sospechoso, son... Igual creo que llevan harto tiempo, pero... Pero pucha son pero así como si la persona no se quiere casar Sí, aparte, voy a empezar a presionar igual aparte que me dice que esta niña puede ser muy celosa y muy insegura porque este chico cuando estaba antes de conocerla a ella se este niño estaba con alguien estaba con alguien y se metió ella entre medio hasta que el cabrón claro se fue al lado de ella ¿Ya? y como que me dice esa puede ser la inseguridad porque... Que a ella le pase lo mismo, porque pues, llegue a 10 más y le haga lo mismo que ella hizo con él. Pues. Pero eso están metiendo hijo a la fuerza igual, es algo... torpe igual es como de... de... Un, un ventillo, pues, una cosa igual. No. Y la mina no es una no es una mina chica, la loca tiene un año más que yo, pues, 35 años ya. Pues, si no es una cabra está vieja y uno y ella igual tiene una niña pues ya tiene un solo de ella sí sí, sí tiene una chiquitita como de nueve años es solo de ella no es del cabro el cabro el igual la apoya caleta pues. bueno, la mina ya es vieja y ya pues a, no sabe lo que es el tema y hay que, que lo que hay que pensarlo muy bien pues. Sí, me imagino. los hijos son, hay que tenerlos con, sí, con ganas, que, ¿no? y no, no sé no se, sé, fuerza eso porque si no, vaya a puro sufrir ¿no? sí lo no como que yo le digo al Pancho y ya, voy a, voy a quedar embarazada y ya tate está el hijo porque está, así no es la gracia ¿no? yo, a mí mi hija es como, bueno, mejor, bueno, me obviamente, pues. no, pero yo no le digo de, es que mi hija igual me salió graciosa, porque si me la salió no graciosa pero es chistoso es la máquina. Entonces... Eh, es demandante, sí. Pero, pero es chistoso, o sea, como que... Bueno, todo el ahí cachado en la dinámica, sí. Salió al el abuelo, el abuelo materno y a la abuela materna. Me sumó. Es lo malo de Sí, mi familia tiene una línea que igual, de, de todo las flato, pero le da mucho risa. No, ¿qué? puedo. Oh, estoy con la terrena de bajo. Yo mañana a mi hija no la voy a ir a buscar, así que tengo que ir a juntarme con la Andrea ¿Pero cómo lo haces tú los días viernes? la es que la... Yo la voy a buscar al colegio, pero ella no está en el colegio Entonces la Andrea la va a ir a dejar a donde mi mamá Y va a estar con su abuelo Yo mañana voy a estar juntando con la Andrea porque vamos a empezar Y después... Yo cacho que voy un ir para allá, no sé qué voy a hacer Y después voy a venir un rato para acá ¿No? y que quiero cachar como... Mañana voy a. yo creo que igual te voy a hablar porque mañana.. a mañana voy a descansar, voy a estar acá. Y lo otro es que.. Que después quiero venir para acá porque si jueve, quiero ver cómo anda el día, si es efectivo, salir a comprar, ¿cucho? o compran ustedes, no sé. Pues es tenés que depende, depende porque uno hay días que hay amanecer... Y al otro. Sí. es que ir cachando como. Como amanecimos más con el tema del sueño y pasamos. Sí, no, pero yo digo de la lluvia. Ah, también pues Pero el mío no siente muy. Está muy. Bueno, puede que mañana se te mueva. Yo creo que el viernes voy a. ¿Hasta la hora de la calle, pan? Segundo. ¿Pero con almohadico o.? Vaya a vivir en pecado nuevamente, porque ustedes no están casados, sí decito los va a castigar. Castígame con el larió del pene. Ya con eso dejamos el podcast hasta acá. Esto es un podcast relajado. Podcast oh, estaría todo el día durmiendo.